Bueno, las industrias pesadas, eh, básicamente es, eh, el concepto que las define es que producen bienes semielaborados o bienes de producción que van a servir después como insumos o materias primas para las industrias eh, intermedias bolivianas que son las que finalmente producen los bienes de consumo. Dentro de las industrias pesadas, que son las que eh, generan mayores impactos ambientales, este, las más importantes son las industria metalúrgica o siderúrgica y las industrias químicas. En el caso, por ejemplo, de las metalúrgicas, eh, uno de los impactos ambientales más importantes eh, se producen durante la fundición de los metales eh, y con la generación de emisiones a la atmósfera. Esas emisiones a la atmósfera, por ejemplo, pueden estar constituidas por diferentes gases, eh, como por ejemplo óxidos de azufre, de nitrógeno, eh, monóxido de carbono, que es eh, un producto de la, de la combustión. Son diferentes, digamos, gases. Eh, también pueden emitir material particulado en todo lo que es el transporte o la manipulación de la, de la materia prima que utilizan ellos para obtener después los... Eh, los lingotes, las láminas o los tubos de distintos metales de acero, hierro, aluminio. Eh, bueno, ese es el, el principal impacto y son gases que se emiten a la, a la atmósfera y que, por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con los óxidos de azufre son los, eh, gases que los precursores que pueden después generar eh, lo, el, el fenómeno conocido como lluvia ácida. Porque en combinación con la, el vapor de la atmósfera, la humedad que hay en el ambiente, este, uno de los impactos ambientales puede ser ese. A su vez, este, para las personas que están expuestas a ese tipo de, de gases, según la concentración a la cual están expuestos y el tiempo que dure esa exposición, eh, puede tener efectos en la salud porque son sustancias eh, que se denominan eh, tóxicas, o sea, tienen un efecto perjudicial en la salud.